Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver el pronóstico de ventas por medio del suavizado exponencial. Veremos conceptualmente de qué trata el suavizado exponencial. Haremos un ejercicio en Excel y al final del video les dejaré los vínculos a las fórmulas, a ejercicios y a la plantilla utilizada en el video. Veamos de qué se trata. El método de suavizado exponencial es un promedio móvil sofisticado que pondera la demanda real y su pronóstico. La demanda real multiplicada por un coeficiente de ajuste, que será alfa, y el pronóstico multiplicado por 1 menos alfa. En la fórmula... Vemos entonces que el pronóstico para t más 1 será igual a alfa por la demanda real en t, más 1 menos alfa por el pronóstico en t. Acá vale destacar que como el promedio móvil ponderado, alfa es el coeficiente de ponderación de la demanda real, y 1 menos alfa será el coeficiente de ponderación del pronóstico. Ya que alfa actúa como un coeficiente de ponderación, resulta claro que puede tomar un valor entre 0 y 1. La fórmula equivalente será el pronóstico en T más 1 igual al pronóstico más alfa por la demanda real en T menos el pronóstico, entre paréntesis. Para ver la deducción de la fórmula, mira el video que te dejo en la tarjeta arriba a la derecha. Esta fórmula es más evidente que la variable de suavizado, alfa, ajusta el error del pronóstico anterior en un porcentaje que va de 0 a 100. Pero la mejor forma de verlo es en la práctica, así que vamos al Excel. Bueno. Acá tenemos el pronóstico en T más 1 será igual al pronóstico en T más alfa por paréntesis la demanda en T menos el pronóstico en T. Entonces lo primero que vamos a hacer es asignar un valor alfa. Para empezar a hacer los cálculos vamos a poner un valor de 0,5. Tenemos las demandas. Las demandas 6, 7 y 8 para el 2016 2017 y 2018 respectivamente y para poder calcular el pronóstico para el 2019 necesitamos el pronóstico anterior que acá está calculado con un promedio móvil de los periodos 2016 y 2017 entonces vamos a armar la fórmula vamos a poner igual el pronóstico en t más Alfa por, y abro paréntesis, la demanda real en T, menos el pronóstico, que será E13. Cierro el paréntesis y ahí tengo el pronóstico para el año 2019 con un alfa de 0,5 como vemos a pesar de que la curva de demanda tiene una tendencia positiva el pronóstico da por debajo de la tendencia para valores de alfa muy cerca del 0 vamos a ver que se le da mayor peso relativo a los periodos anteriores a los periodos más atrás en el tiempo en este caso el 2016 por ejemplo si alfa está cerca del 1 vemos que se le da mayor peso relativo a los periodos más recientes en este caso al 2018 vamos a comparar con una tendencia negativa acá tenemos una tendencia que va decreciendo 8 7 y 6 lo vemos en la gráfica estamos con un alfa de 0.99 que está dando mayor peso relativo al último periodo y vemos cómo el pronóstico está muy próximo está repitiendo lo que pasó en el 2018 porque el alfa alto le da peso relativo en la ponderación a la demanda real con lo cual Volvemos a ver que no permite este método pronosticar la tendencia, que en este caso sería una tendencia negativa. Si usáramos un alfa de 0,01 por ejemplo, vemos que todavía el error de pronóstico será aún mayor, ya que se le va a estar dando prioridad o mayor peso relativo a los años pasados al 2016 al 2017 entonces el pronóstico estará en contra de la tendencia estará suavizando o modelando esa tendencia si se dispone de una serie de datos extensa es posible calcular el valor de alfa que mejor se ajusta a la variabilidad de dicha demanda si querés ver cómo se hace mira el link del vídeo que te dejamos en la tarjeta arriba a la derecha entonces, para ir cerrando el tema, es importante decir que el suavizado exponencial, como el promedio móvil simple o el ponderado, es útil para demandas con variabilidad aleatoria, pero que no tienen una tendencia marcada. Para ampliar sobre este tema o consultar la bibliografía, te recomendamos Administración de Operaciones en el capítulo 13. Te recuerdo que podés descargar el archivo utilizado en el video haciendo clic en la tarjeta o buscando en la descripción del video. Espero que te haya gustado, que te sirva y nos vemos en la próxima.